Hola amigos bienvenidos a la cocina de españa otro día más hoy vamos a hacer trufas de chocolate y los ingredientes son 12 bizcochos de soletilla 50 mililitros de brandy chocolate con leche 300 gramos 150 gramos de chocolate puro una cucharadita de café soluble 165 gramos de mantequilla, 200 mililitros de nata para montar y fideos de chocolate para decorar Lo primero que tenemos que hacer es poner al baño maría el chocolate, el chocolate con leche y el chocolate puro Y se pone al baño maría Como veis ya se está derritiendo y tenemos que estar así hasta que se derrita del todo. Ya se ha derretido del todo y ahora lo sacamos del baño maría y empezamos a mezclar cosas. Lo primero que vamos a echar es la nata. y la mezclamos bien seguido del brandy y se sigue mezclando cuando hemos mezclado un poquito más echamos el café soluble y se sigue mezclando una vez que hemos mezclado un poquito esto le echamos la mantequilla y seguimos mezclando como veis ya está bien mezclado y está lisito y no tiene ningún grumo y ahora echamos los bizcochos de soletilla lo vamos rompiendo Ya lo hemos hecho cachito y ahora a mover. Ya lo hemos mezclado bien y ahora lo metemos en la nevera tres o cuatro horas. Ya han pasado las cuatro horas de nevera y ahora vamos a hacer los bombones. se hace una bolita y se echa tiene que estar bien mezclado se hace la bola y se echa aquí con los fideos de chocolate se mezcla bien y a la cápsula de aquí tenéis estas trufas de bombón hechas con mi corazón. Bueno amigos, espero que os haya gustado estas trufas especiales para todos vosotros. Así que ya sabéis, dar me gusta, suscribiros. Y hasta la semana que viene, pero antes. Me voy a comer una a vuestra salud. Así que nada. ¡Adiós!